¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Les habla su amigo Magofit Y como saben, yo siempre leo todos sus comentarios Uno de los principales que he visto Es que la gente no sabe hacer Una buena flexión, ¿ok? Y no son flexiones de pecho como lo han escrito Sino flexiones de codo Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy Vamos a ver la manera incorrecta, como la mayoría de la gente lo hace Y vamos a hacer la manera correcta, ¿ok? Adicional a esto, les voy a enseñar progresiones Cómo ir desde el que no sabe hacer El que no tiene la fuerza suficiente Cómo hasta el más avanzado Así que, ¡no te apartes. Manera incorrecta de hacer las flexiones de codo. ¿okay? Muy importante saber cómo no se hace. La gente viene, coloca los brazos. ¿okay? Y al bajar, como no tiene la fuerza suficiente para hacer esto, ¿okay? cae en la cadera. Bajan la cadera, hacen esto. ¿okay? Algunos bajan los brazos así. ¿okay? Pero mucho es bajar bajan la cadera. Dejan caer la cadera o así. Acá. ¿okay? Eso es una manera incorrecta de hacerlo porque primero estamos sobrecargando de peso que son las articulaciones de la muñeca y los pocos la manera correcta va a evitar que haya lesiones y obviamente va a trabajar directamente el músculo que estamos trabajando no la cadera así que esa es la manera incorrecta. ahora manera correcta de hacer las flexiones nos ponemos ¿okay? manos a la altura de los hombros ¿okay? la cadera hacia arriba no muy arriba no muy abajo Okay. la cadera aquí y va a bajar el pectoral, okay. va a flexionar los codos manteniendo la cadera en el lugar donde está okay. y va a bajar completo, esa es la manera correcta de hacer la flexión ahora sabiendo cómo hacer correctamente la flexión, si todavía no tiene la fuerza para hacerlo vamos a ir por progresiones la primera, si era la persona principiante, la persona que todavía no ha hecho ni la primera flexión muy bien, vamos por los por lo principal vamos a ir agarrando fuerza, vamos a agarrar coordinación y vamos a agarrar resistencia, ¿okay? venimos acá, colocamos la mano a la altura de los hombros y las rodillas completamente derechas, ¿okay? con el cuádriceps y bajamos, ok, si no puedes hacer esto, ni siquiera, porque el tríceps todavía no tiene la suficiente fuerza, vamos a dar un poquito, vamos ¿okay? a agarrar un poco y cada vez lo vamos a ir aguando mientras que vamos agarrando más fuerza, ok cuando ya hayas dominado esta flexión correctamente ok, vamos a ir echando las rodillas un poco más para atrás ¿okay? aquí se va a estar haciendo un poco más difícil igual, vamos poco a poco ¿okay? hasta que dominemos la flexión correcta ¿okay? cuando ya hayas logrado esto, igual la última, más para atrás ponemos las piernas cruzadas ¿okay? igual, vamos poco a poco hasta llegar a abajo cuando ya tengamos ese apoyo, que no lo necesitemos, vamos directamente a pasar Okay. Para los más avanzados, ya lo que van a hacer es una flexión, vamos a hacer, vamos a intercalar, intercalarlas, perdón, ¿okay? Vamos a hacer, hacemos flexión, ¿ok? O hacemos flexión cruzando manos, ¿okay? O flexión, un aplauso, ¿ok? Fíjense, es muy importante que vayan practicando, ¿okay? que todo, agarren toda esta semana y vayan practicando las progresiones Sean hombre o mujer, esto les sirve para todas las personas Trabajamos tríceps, trabajamos hombro, trabajamos bíceps, trabajamos pectoral Las mujeres también necesitan trabajar pectoral y es algo que se les olvida Vamos a hacer más ejercicios adelante, pero muy importante es que no van a querer un reto Donde vamos a trabajar directamente el pectoral, así que ya saben Recuerda que si te gustó, si te quieres unir a tu familia, es completamente gratis Solamente tienes que darle suscribir, ¿ok? Y irte al primer video para que veas qué es el reto Fit Life. Y muy importante, recordar que nunca es tarde para comenzar. Así que dale like, coméntalo y compártalo con tus amigos. Nos vemos la próxima.